No, yo creo que es una realidad y que, dadas las circunstancias y que, evidentemente, esto no es un modelo que se puede implementar del día a la noche, pues quieren tranquilizar un poco los ánimos. ¿no? Yo creo que la propuesta va a estar encima de la mesa y la decisión yo creo que está razonablemente tomada. Otra cosa es que se consiga el consenso que están buscando. La red de carteras del Estado tiene un presupuesto en torno de los 900 millones de euros de, para conservación claramente insuficiente. Las estadísticas internacionales lo que dicen es que hay que gastarse en conservar una infraestructura el 2% de su valor patrimonial. El valor patrimonial de la red de carteras del Estado son 70.000 millones, el 2% son 1.400. Cada año invertimos 500 millones menos de lo que necesitan las carreteras. No es tan inmediato. Las carreteras peor conservadas son carreteras por las que se circula a menor velocidad, lo que sí es ineficiencia, es coste de deterioro de los vehículos, son más emisiones, no hay una relación directa entre estado de conservación y vidas humanas, pero, desde luego, la, la circulación se hace en condiciones peores de, de, lo, de las circunstancias para las que fueron concebidas esas infraestructuras. Bueno, ese número nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos hecho. Nosotros, eh, en, en la línea en la que estamos trabajando, o también un poco forzados por, la, por las exigencias ¿no? de, del mecanismo de recuperación y resiliencia que piden ese, esa transformación ecológica y esa transformación digital de las, de las carreteras, pues en la parte ecológica sí estamos estimando los sobrecostes de una, de una mala conservación. Estamos directamente midiendo emisiones de vehículos, tanto ligeros como pesados, antes y después de pavimentar una carretera. Y estamos obteniendo porcentajes de reducciones, una vez que se está la carretera en buenas condiciones, del entorno de, del 10, 12, 14 por ciento, dependiendo de la, de la orografía de la, de la carretera, lo que son cantidades significativas. No, no hay más que tener en cuenta que, en la actualidad, la tonelada de CO2 cuesta 40 euros. Entonces, no es un tema en absoluto menor 25 millones de, de euros ahorrados en, en buena conservación de carreteras. Solo, solo en, en eso, luego el, el menor coste de los, de, de los vehículos y la mayor eficiencia de la movilidad. Sí, a ver, hay varias maneras de compensarlo. Antes de entrar en el, en el, en el bono de, de movilidad, sí es cierto que algunas autopistas tiene una alternativa convencional, que no es la óptima, pero sí que hay otras que tienen una alternativa, que es autovía, que sí que es eh, eh, razonable. ¿no? El, lo que nosotros estamos planteando, básicamente, es que, que el coste no sea desde el minuto uno. ¿no? Es decir, nosotros entendemos que tanto el ciudadano como el, como el transportista puede tener la sensación de que él ya ha hecho un determinado nivel de esfuerzo pagando unos impuestos con los que, razonablemente, se ha dotado el país de una serie de infraestructuras que, hasta ahora, han sido en gratuitas. ¿no? explicarle que a partir de mañana dejan de serlo, bueno, pues es obvio que se puede explicar, no me parece inmediato de asumir y además yo entiendo además que el, que el, que el mundo del transporte pues va tener un cierto rechazo a esa, a esa iniciativa. ¿no? Nosotros lo que decimos es, bueno, en vez de plantear desde el, desde, desde el kilómetro 1, planteemos que por que usted paga una serie de impuestos, usted tiene derecho a un determinado bono de movilidad. ya discutiremos luego si tienen que ser 5.000, 10.000 o 12.000. 12.600 parece que es la media de circulación de un ciudadano español. Bueno, pues si ponemos en 10.000 los kilómetros gratuitos, estamos metiendo dentro de la gratuidad prácticamente al 45% de los ciudadanos del país. Al otro 55% se le puede explicar, mire, es que como la media... Son 10.000, pues a partir del 10.001 se puede interpretar que usted hace un sobreuso de esas infraestructuras y por ese sobreuso se le va a cobrar. Yo creo que es distinto explicarle al ciudadano que va a pagar por todas las infraestructuras que va a pagar solo por las que sobreusa y ese es el modelo en el que nosotros estamos, estamos defendiendo en este momento. Claro, hemos tenido ejemplos, ¿no? hemos tenido el céntimo sanitario que luego tuvo problemas de, de, de asimilación se, se habló muchas veces de, del copago sanitario el copago de medicamentos bueno el, al, al final lo que lo que parece claro es que al ritmo de inversión que tienen las los, los presupuestos de conservación se está incrementando sistemáticamente el déficit, que somos un país que el 85% de su transporte de mercancías y el 90% de su movilidad de personas viaja por carretera, que somos un país ultraperiférico y, por tanto, hay que tener una serie de consideraciones que me parecen especiales a la hora de tomar decisiones en la movilidad en este escenario. Bueno, no es un trasvase inmediato. Europa está preconizando el trasvase modal de la, de la carretera al ferrocarril desde hace 20 años y en los últimos documentos de posicionamiento no digamos que lo olvida, pero sí reconoce que han sido incapaces de hacer un, un trasvase razonable. ¿no? Cambiar un modo de transporte porcentualmente para que sea representativo supone unos niveles de inversión eh, desorbitados y, o, o haces un programa a muy largo plazo en el cual se si puede uno que que pueda haber setgas base, en la realidad actual española, ese set setgas base no es, no es planteable porque no es, no es co competitivo el, el ferrocarril con respecto al, al transporte de mercancías por carretera. La bondad ecológica del, del transporte de mercancías nadie lo discute. Los países que tienen un porcentaje razonable de transporte de mercancías por ferrocarril están encantados, incluso también los que tienen eh, en barco. ¿no? Nuestra configuración es distinta y, aunque tenemos un par de corredores en los que sí parecería razonable que todo ese corredor fuera, fuera de una preponderancia del ferrocarril, pues yo creo que en las circunstancias actuales estamos lejos de que eso se pueda configurar ¿no? y, y el comentario que, que hacía antes usted, pues es cierto que cuando se configuró el transporte de alta velocidad se pensó exclusivamente en el viajero y no se pensó en otro tipo de, de, de infraestructura para, para pesos superiores. ¿no? No, este no es un debate nuevo. Este es un, un, un debate que plantea la Unión Europea hace dos décadas que diferentes gobiernos españoles o bien han pasado de puntillas diciendo que no tocaba o bien han planteado convoquemos un comité de sabios y pensemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer y que, definitivamente, pues yo creo que también se pensó que, el, a lo mejor, o la oportunidad no era adecuada o, el, o la sociedad no estaba lo suficientemente preparada o simplemente no se quiso asumir el coste de, de una medida que, razonablemente, puede, puede generar rechazo, ¿no? Pero no es una, no es un, una, una situación que se plantee de, desde cero hoy, sino que, que está encima de la mesa desde hace tiempo. De hecho, nuestro modelo del, del bono de movilidad, hace 10 años, que está que está dando vueltas por, por diferentes medios de comunicación. Se puede interpretar como una ocasión perdida. Cuando, cuando nosotros eh, escuchamos por primera vez que, que la decisión del Gobierno iba a ser el, el no eh, reconcesionar las autopistas que llegasen a su, al final de su periodo de, de concesión, nos parecía que era el momento perfecto para plantear un peaje blando, es decir, cuando uno está pagando un peaje, está pagando una infraestructura de la que dotas 50 años antes de lo que razonablemente te pondrían tus presupuestos generales del estado y que disfrutas durante 50 años a cambio de un determinado pago de X céntimos, nunca baratos, de X céntimos por kilómetro. Cuando tú, lo razonable es que cuando uno levanta eh, esas barreras o toma la decisión de que, de que ya no se va a pagar por ese por esa concesión, porque ya está amortizada, lo que nadie ha pensado es en cuánto cuesta mantener esa infraestructura. Mantener autopistas de peaje en el estándar de una autopista de peaje es caro y en ningún caso es compatible con no incrementar los presupuestos de conservación de una administración. Si en ese momento se hubiese planteado, mira, vamos a cobrar un peaje blando que es el 20% de lo que pagabas antes, pero no levantas la barrera, tú tienes alguna forma de empezar a sensibilizar a, al ciudadano de que eso no es gratis, de que ese estado de conservación no es gratuito. Como la decisión que has tomado es levantar barreras, explicarle ahora que levantas barreras para luego poner un pago en todas las autovías, parece como que van concatenadas las decisiones. Yo no lo quedo así, pero realmente no es inmediato de explicar. Los céntimos por kilómetro, al final hay que multiplicarse hace muchos kilómetros. Nosotros decimos, mire, el, el transportista regálele 50.000 kilómetros y a partir del 50.001 que empiece, que empiece a pagar. Ningún número, hasta, hasta hace unos días, bajaba de 3 céntimos por, por kilómetro para el, para el usuario de vehículo ligero y se llegaba a los, a los 9-10 para, para, para el transporte pesado. Estos son los ratios con los que recomienda la comisión que se ejecute, en caso de que se aplique este tipo de medidas, la directiva de, de internalización de costes. Yo creo que, por razones de tranquilidad, pues alguien dijo, bueno, vamos a relajar la situación de, de tensión. Claro, cuando el mismo día publicas o, o se da a conocer que va a subir el impuesto del diésel, que va a subir el impuesto de matriculación y que vas a empezar a pagar por autovías pues alguien razonablemente puede pensar que ha hecho el vehículo contra esta gente para para que ahora tengamos esta situación. ¿no? Entonces yo creo que lo, para relajar para un poco la, la situación, he dicho que bueno, no, tenemos por, por un céntimo que de aquí a La Coruña son 600 kilómetros, son 6 euros, parece como que no es impensable que pueda ser asumido. ¿no? Yo creo que ese número no está no está hecho. Nosotros lo decimos al revés. Defina usted cuál es lo que quiere recaudar, dígame usted cuánto tiene que recaudar para mantener las carreteras en un estado razonable y a partir de ahí, decida usted si a lo mejor en vez de 10.000 me puede regalar 15.000 y, y al transportista, en vez de 50, le puede regalar 75. Pero hágame los números al revés. No me diga, ah, voy a cobrar uno y a ver cuánto tengo dinero y luego a ver qué hago con ello. No, dígame, ¿para qué quiere ese dinero? Evidentemente, nuestra propuesta es que si el dinero no es finalista, no jugamos al modelo. Solo plantearíamos un modelo de estas características con una situación finalista para la mejora de las infraestructuras y de la movilidad, que bien puede ser el transporte... Eh, público de, de pasajeros, pero pero hágame los números bien, explíquemelos y, y seguro que llegamos a un acuerdo. Y a partir de ahí, dividiendo por el número de kilómetros, saldrá lo que cuesta el, el, el céntimo que cuesta los kilómetros. Pero de la otra manera, yo creo que estamos moviéndonos en un escenario que, que, no, que no racionaliza el debate y que no es bueno.